Esa princesa a él ya no le interesa. No es igual el sentimiento. La y como la besa. ha Perdido la sonrisa. Oye esa. Ahora la roba, el dando el sufrimiento y la tristeza. Y hoy en día el amor de su vida ya no le interesa. Y viviendo un manicomio dentro de su cabeza. Y solo no le queda aguantar ver llorar. hoy y callar. Porque quiere que su hijo crezca dentro de un hogar de supervivencia le hace continuar y sigue luchando pero de tanto luchar sus fuerzas se están agotando por un golpe en un costado ahora tiene un tumor y no quiere denunciar porque siente temor y aún así tiene el valor de decirle amor que triste es ver una flor al marchitarse y un niño que vive el drama el padre no quiere acercarse su corazón en sobresalto va latiendo muy deprisa donde solo nace el llanto y se ha muerto la sonrisa el tiempo está congelado ya no corre tanta prisa una De color y sabe que seguir con eso a la final es un error. Entonces, si alma de valor, fue de primaria, al diablo con el amor. Ella empezó a llorar y empezó a decir que ya no cree más en los sentimientos. Y se empezó a quejar y empezó a decir que ya no aguanta más tanto sufrimiento. Y a la final sale le la lingüe con a lo que se joda, diga. A sus amigas si se quiere solo ella y le dice a su familia que vive como doncella y se da cuenta en el reflejo del espejo que no es ella, se atreve, procede, pasará la acción y le exige a su esposo la separación y él simplemente le responde con otra de su agresión. Llega el día de que al ser sumis, entonces ella renuncia, se dirige a la policía y pone una denuncia, una búsqueda y captura, la fiscalía anuncia, tiene golpe, moretón y una fractura. En un brazo y de violencia de género. Se abrió otro carro. Tienen al maltratador, impulsado por violencia o pone resistencia. Todo lo que haga y diga puede ser usado en su contra. Y eso es solo una advertencia. Lo llevan en el carro conducido por lo mozo. Ella descansará ya que su esposo tendrá que pasar tres días en los calabozos. Señor González Caraballo Gutiérrez, sí. prepárese, tiene declaración. Señor González Carballo Gutiérrez, explíqueme esa acción, ¿cuál fue el motivo de agresión? Con el mayor respeto que usted se merece, señoría, aquí debe de haber una confusión. Bueno, en lo que el caso se investiga, su ingreso será en prisión. Lleva sí, seis meses en prisión esperando los resultados y cuenta con el respaldo de un buen abogado. Le dan la libertad con orden de alejamiento, no hay un me equivoqué ni una discusión. Lo que pasa, agarra una navaja Y se dirige hacia la casa Hace mucho ruido al querer abrir la puerta Y ella que estaba alerta De la silla se levanta Empieza un forcejeo y él le corta la garganta Que la ha matado Al tomarle el pulso Queda convencido hasta el niño se despierta Que estaba dormido El paisaje contemplado es salvaje, sangriento y cruel Y al ver que le quitó la vida A su mujer no quiere volver a prisión Toma otra decisión Y también se mata a él Falta de comunicación, incomprensión y respeto Está llevando a la humanidad al borde del precipicio